¿Qué es soneto? Soneto es una composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos, que rima consonantes, la cual se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos. Bueno, decimos que soneto es una composición poética. Ahora vamos a hablar un poco sobre la poesía. Y pues Vemos que la poesía se clasifica en tres partes. Una de ellas es partes de la poesía, en las cuales se encuentran versos, estrofas y rima. ¿Qué son versos? Versos es un enunciado, un conjunto de palabras que forma una unidad en la poesía o en el poema, cualquiera de esas dos cosas, por la cual va sujeto al ritmo y a una medida determinada. Estrofas. Podemos ver que estrofas es un conjunto de versos generalmente se sujetan a una medida, y pues decimos que versos es un conjunto de palabras, las cuales podemos sacar de los versos se conforman las estrofas. Rima Rima es una semejanza o igualdad de sonidos de dos o más palabras, las cuales se encuentran en la última sílaba acentuada. Otra de las partes en las cuales se divide el poema es en las formas poéticas, la cual se encuentra en las, copas, las coplas. ¿Qué son las coplas? Las coplas son aquellas composiciones poéticas de cuatro versos de arte menor, generalmente con rimas sonantes en los versos pares y sin rima en los impares. Otra de las formas poéticas es el romance. El romance es aquella composición con, constituida por una serie indefinida de versos, generalmente octosílabos que riman en asonante los pares. Y otra de las partes en las que se divide el poema son en los diversos procedimientos como el sonido, la rima y el encabaldamiento de las palabras. Estas son las tres partes que se dividen. En la, y algo muy importante que debemos saber sobre el poema es que pertenece al género lírico.